A partir de este tutorial, entramos en la gestión pura y dura de archivos. En concreto, aprenderemos ahora a crear archivos, a guardarlos, a abrirlos y a cambiar su nombre. Existen diversas clases de archivo. Archivos de texto o documentos. Archivos gráficos. O de imagen, archivos de sonido o música, archivos de vídeo, etcétera. Además, dentro de cada clase de archivo existen varios tipos o formatos. Por ejemplo, las imágenes pueden ser de tipo JPG, GIF o PNG, entre otros. Para crear archivos o visualizarlos utilizamos los programas o aplicaciones. Por ejemplo, para crear un archivo de texto utilizamos un procesador de texto. Para visualizar las páginas web utilizamos un navegador de Internet. Vamos a crear un archivo de texto simple usando el blog de notas, un procesador de texto muy sencillo incluido en los accesorios de Windows abrimos el programa y escribimos por ejemplo la lista de la compra pulsamos intro para bajar el cursor bien al acabar guardaremos nuestro trabajo desde archivo Guardar. La primera vez que guardamos el archivo, aparecerá un cuadro de diálogo, Guardar como. Aunque no hayamos elegido esta opción expresamente. Esto sucede porque tendremos que indicar dónde queremos guardarlo y qué nombre queremos darle. Lo guardaremos en una carpeta. Las carpetas son archivos destinados únicamente a contener otros archivos y otras carpetas. En la barra de dirección, bajo la barra de título, el bloc de notas nos propone la carpeta o biblioteca documentos. En realidad, las bibliotecas agrupan varias carpetas. Pero para nuestro propósito, biblioteca y carpeta serán lo mismo. Como ubicación, dejaremos la biblioteca Documentos equivalente a la carpeta Mis documentos de versiones anteriores de Windows y clicaremos en la casilla Nombre para darle un nombre adecuado. Borramos lo que nos propone y escribimos Lista de la compra clic en guardar y listo ahora que lo hemos guardado la barra de título muestra el nombre del archivo de texto como hemos acabado el trabajo cerremos la ventana del programa vamos a ver si se ha guardado abrimos el explorador de windows hacemos doble clic en el icono de la biblioteca documentos o un clic si usamos el panel de navegación. Comprobamos que aparece el archivo de texto. El icono del archivo se mostrará más o menos grande con más o menos información según la vista que tengamos seleccionada. Este tema lo trataremos en un próximo tutorial. Para abrir el archivo y seguir trabajando, haremos doble clic sobre el icono. Modifiquemos la lista. Borro la langosta, cambio el caviar por ensaladilla. Bien, guardemos los cambios. Repetimos el proceso. Habréis notado que ahora no ha aparecido el cuadro de diálogo Guardar como. No es necesario porque el archivo ya tiene un nombre y una ubicación. Añadamos un producto, la fruta. ¿Qué ocurrirá si cerramos el archivo sin guardar estos últimos cambios? Afortunadamente, el programa nos avisa y nos deja guardarlos antes de cerrarse. Si no guardamos, perderemos los cambios y, si cancelamos, anularemos la orden de cerrar para seguir en el documento. Creemos un archivo gráfico con Paint. Dibujaremos en Paint un rectángulo, arrastrando, y un círculo. Si mantenemos la tecla mayúscula pulsada, no la de Blocks Mayus, crearemos formas geométricas regulares. Para guardar nuestro trabajo, Abriremos el menú Archivo. Es la primera ficha de color azul. Nos propone la biblioteca Imágenes para guardar el archivo, pero en esta ocasión cambiaremos la ubicación. Elegiremos Documentos. Clicando en su icono, en el panel de navegación. Como nombre, pondremos figuras geométricas. Y... En la casilla tipo cambiaremos el formato propuesto de PNG por el de JPG, ya que Paint nos permite guardar en varios formatos. Guardamos. La barra de título ya muestra el nombre dado. Cerramos el archivo y abrimos de nuevo documentos para comprobar el resultado de la operación de guardado. Si hacemos doble clic para abrir nuestro dibujo veremos que, en lugar de Paint, lo ha abierto un programa para visualizar imágenes, el predeterminado de Windows u otro que tengamos instalado. Esto sucede porque este tipo de archivo está asociado con el programa visualizador, aunque lo hayamos creado con Paint. Para abrirlo de nuevo con Paint tenemos varias opciones. Usar el menú Abrir del visualizador de fotos. También el menú contextual del icono del archivo. O bien el sistema clásico que es Abrir el programa. y utilizar la opción de abrir de el programa. Archivo, abrir. Es importante que las modificaciones que hagamos las guardemos con frecuencia para no perderlas. Si queremos cambiar el nombre de algún archivo, primero nos aseguraremos de que ese archivo esté cerrado y usaremos el menú contextual. El nombre quedará seleccionado en la etiqueta. Escribimos el nuevo nombre y pulsamos intro o clicamos en fuera de la etiqueta Cambiemos el nombre del archivo de texto por lista del supermercado y el del archivo gráfico por el nombre de Arte Geométrico. Bien, llegados a este punto hay que aclarar un tema. A excepción de las carpetas, todos los archivos constan de un nombre, el que le damos, seguido de un punto y unos caracteres. El punto y los caracteres es lo que se le llama extensión del archivo, pero no lo vemos porque por defecto Windows no lo muestra. En versiones de Windows anteriores a XP la extensión siempre estaba visible. Para mostrar u ocultar las extensiones hay que acceder al explorador de Windows, cualquier carpeta, y desde el menú Organizar, Activar, Opciones de carpeta y Búsqueda, Ficha, Ver y de la Lista, y al final, desmarcar la opción ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Al pulsar en aceptar, veremos que se muestran las extensiones. Ahora aparece TXT y jpg en los archivos que hemos guardado. Si las extensiones están visibles y cambiamos el nombre del archivo, deberemos conservar su extensión. Esto es crucial porque es la extensión la que le dice al sistema operativo el tipo de archivo que es, y Windows le asigna el icono correspondiente. Por seguridad, es conveniente que las extensiones permanezcan ocultas. Y esto es lo que haremos para finalizar este tutorial.